Bienvenidos a otra entrega más de Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. Y ahora es el turno de Juan, que desde Chile nos pide consejos sobre algún producto que pueda utilizar para el crecimiento de sus plantas de exterior y que no le suponga mucho trabajo. Una buena solución sería utilizar un abono sólido en formato de perlas, de alto contenido en ácidos húmicos, enriquecido con aminoácidos y de absorción lenta como las aminoperlas de Top Crop. Aminoperlas de Top Crop. Son perlas ricas en ácidos húmicos con un aporte extra en aminoácidos. Debido a su formato, liberan en dosis controladas los nutrientes a medida que las plantas lo necesitan, mejorando el sustrato y facilitando la absorción de nutrientes. Si el tiempo no te permite estar continuamente pendiente de tu cultivo, Aminoperlas de Top Crop es tu solución ideal. Con Aminoperlas se mejora la absorción de nutrientes, se estimula la floración, mejora la relación de azúcar y de acidez en la planta, favorece el desarrollo de la planta, mejora el tamaño y la maduración del fruto, aporta materia orgánica al sustrato, aumenta la vitalidad de las raíces, facilita la síntesis de clorofila, la germinación de semillas e incrementa la retención de fertilizantes. También estimula la actividad microbiana beneficiosa para tener unas plantas más sanas y unas cosechas mejoradas. Con Top Crop tienes todo lo que necesitas para tu cultivo